I'm you. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la segunda edición del Festival de Innovación Educativa. En nombre de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, les agradecemos su presencia en este tercer día y ya este nuestro último día que estamos cerrando hacia el final del día, hacia las cuatro. Eh, mi nombre es Silvana Valareso y hoy seré la presentadora en el webinar titulado "Mega tendencias de educación superior". 2030 y 2050, el cual estará a cargo de Jorge Cortés Mejía. Eh, él es publicista y mercadólogo, especialista en psicología educativa y en procesos pedagógicos para la formación profesional, apasionado por la investigación e identificación de tendencias sociales aplicadas al consumo, con más de 10 años de experiencia en educación ...para el trabajo, pedagogía basada en proyectos y currículo basado en cualificaciones y resultados de aprendizaje. Actualmente funda Trends, un laboratorio de investigación de tendencias e innovación para la transformación. Antes de darle el pase a Jorge, quería este, indicarles que hacia el final del, del, de la exposición... Vamos a correr una breve encuesta en la cual les vamos a pedir que nos ayuden a responder sus preguntas y recordarles que tenemos nuestras redes sociales en las cuales nos pueden seguir, pueden postear, pueden ir comentando lo, lo que va sucediendo en el festival con el hashtag FIEUPC2022. Además tenemos las redes sociales en Instagram, LinkedIn y YouTube como Innovación Educativa UPC y en Twitter como, como arroba innova edu edu cape. Damos la bienvenida y muchas gracias, Jorge, por, por aceptar, por, por ser parte de este festival y con este gran tema que todos tenemos mucha expectativa de escucharlo. Bienvenido, Jorge. No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la Universidad Peruana de Perú, Ciencias Aplicadas, y muchas gracias a, a, a toda la comunidad. Eh, que pueda ser posible esto, estos, estas retroalimentaciones y estas eh, conversaciones. ¿Estás listo para compartir? Listo. ¿Ya se está compartiendo? Así es, ya vemos. Este momento acá. Listo, buenos, buenas tardes a todos, buenos días, perdón, y empezamos. Muy bien. Ahí, ahí estamos. Sí, se está compartiendo tu presentación y ya estamos listos. Entonces, ah, ya. Para... Uh -huh. Listo. Eh, vamos a ver seis, seis puntos específicos. Los primeros cuatro vamos a hacerlo de una manera eh, con, con velocidad eh, para poder eh, enfocarnos pues, en las tendencias y en las megatendencias. En Entonces la metodología eh, se hizo con un proceso de rastreo, eh, investigación semiótica, donde desde el 2020 se, ha, se han identificado unos vestigios, unos indicios para que, en el, para que este año eh, se pueda identificar unos fenómenos, unas tendencias, unas mega tendencias que van a empezar a, a, a deslumbrarse a partir del otro año, hasta el 2030, 2040, 2050. En eh, un, un periodo de, de, de desarrollo de tendencias y un periodo de desarrollo de, de megatendencias y un punto de inflexión donde se, se visualiza básicamente que de, de, hay, un, hay un punto específico donde podrían, eh, digamos, empezar a, a desarrollarse esas tendencias. La metodología eh, en ficha técnica eh, Estamos monitoreando 30 organizaciones internacionales, 300 informes de organismos internacionales, 2000 horas de video, 1000 horas de audio y 50 libros eh, con base teórica. Eh, y eh, esta investigación tiene cuatro conceptos claves, fenómenos emergentes, que son fenómenos sociales eh, a partir de, de puntos de inflexión donde, donde se desarrollan eh, generación, que son un grupo de personas que nacen en determinada, en determinada época y son importantes para, para, para, para poderlos tener como punto de referencia. Tendencias son acciones innovadoras por parte de muy pocas organizaciones eh, que están empezando a desarrollar y las mega tendencias son posibles acciones futuras de eh, organizaciones líderes que podrían cambiar radicalmente eh, el aspecto pues eh, educativo eh, Se ha identificado dos fenómenos emergentes, convergencia tecnológica y, y resignificación educativa. La convergencia tecnológica eh, se dislumbra que va a haber un punto donde van a converger todas o se van a unir eh, las, las, las tecnologías importantes y que van a revolucionar pues, eh, este, lo que conocemos como mundo hoy la computación cuántica, la, la inteligencia artificial general, la singularidad, las tecnologías convergentes y las tecnologías inmersivas. Y la, el, otro, el otro fenómeno es eh, una resignificación de la educación, eh, el nacimiento de una nueva significación de la educación en cada etapa eh, de la vida va a haber como un receteo educativo, donde cada una de esas etapas va a tener una significación, una un, otra significación a la, a la, a la actual. Eh, se identificó una generación que eh, a partir del 2050, eh, donde los, los, los jóvenes entre 14 y 24 años nacidos el 27, de, en el 2027-2037, se, eh, se dice que va a ser la fuerza laboral del 2050-2060. Van a tener cuatro características importantes. Una es que serán la generación nativa diversa, con inteligencia colectiva y respetuosa del medio ambiente. Serán nativos de la inteligencia artificial, la ciencia computacional y la complejidad. Tendrán responsabilidades y toma de decisiones mucho más jóvenes de lo, de lo que estamos teniendo actualmente. Y será la generación tecnológica y a la vez humanística, intuitiva y emocionalmente educada. Teniendo en cuenta estos fenómenos y la generación planetaria, lo que se hizo fue una proyección de, eh, de diseño de futuros. Un futuro a, a mediano plazo y un futuro a largo plazo. El de mediano plazo eh, proyecta cuatro tendencias para el 2030 y el, mediano plazo, el, el largo plazo proyecta eh, megatendencias para el 2030. Eh, se visualiza que el futuro de mediano plazo es la industrialización de la educación superior y, eh, y el futuro diseñado para el largo plazo es la autonomía de, eh, la, educación, de la educación superior. Vamos ya como, a, como al grano, el diseño del futuro del 2030 ser la industrialización de la educación superior. Eh, tenemos una fuerte presión entre eh, eh, la, la, la, las, las empresas y eh, los currículos actuales y lo que estamos enseñando y esto va a ser básicamente un crecimiento y una eh, una como una explosión de, eh, de, de, de, de, de entidades eh, eh, de educación superior donde se van a eso sea, se, sí o sí van a, van a, van a tener que industrializarse esta, esta industrialización eh, va a tener dos aspectos importantes. Una es la fragmentación en segmentos de las entidades eh, de educación superior. Eh, van a haber in, eh, entidades innovadoras, disruptivas, experimentales, eh, tradicionales, prestigiosas, bajo costo, virtuales y, especi y, y especializadas. Y el otro aspecto es que todas estas instituciones llámese universidades llámese instituciones o fundaciones o corporaciones eh, van a tener van a estar amparados básicamente en un solo concepto y es que es la educación superior para el trabajo teniendo en cuenta eso vamos a visualizar las tendencias eh, que se identificaron de educación superior para el 2030 la primera tendencia es el agilismo curricular diseño curricular ágil para titulaciones pertinentes. Eh, se deslumbra que eh, se va, las metodologías ágiles van a permear básicamente el diseño curricular y van a convertir este diseño curricular en un diseño curricular más ágil para poder eh, eh, entregar titulaciones pertinentes. Esto quiere, esto quiere decir que las materias como tal, como las conocemos, se van a transformar en funciones, en las funciones reales, laborales, eh, que actualmente tienen los, los recursos humanos, y estas, y estas funciones se van a certificar en microcredenciales y macrocredenciales, eh, teniendo en cuenta el objetivo del cargo, y, y en los tres niveles, en lo operativo, en lo táctico y en lo estratégico. Aquí hay una gráfica de cómo de cómo se, se se visualiza este este tema de agilismo curricular, donde tenemos eh, grupos de, de funciones laborales teniendo un objetivo de cargo y donde ten, teniendo eh, certificaciones de micro y macro credenciales. Al sumarlas, básicamente el tema de, de la titulación, eh, el estudiante y el recién egresado va a salir, eh, digamos, preparado para diferentes cargos y, de y diferentes posiciones, dependiendo, dependiendo del de mercado laboral. Este, este, estos niveles, cierto, van a tener o tienen eh, conocimientos teóricos, técnicos y humanos, y eh, se reemplaza la evaluación eh, tradicional por, la, por eh, la evaluación de desempeño, igual que el que las empresas. Tenemos la segunda la segunda tendencia que es la simplicidad pedagógica que es el diseño el diseño curricular simple para clases competitivas acá eh, lo que, lo que se, se visualiza es que esa, esa, esa estructura eh, compleja de, de, de lo que representa la, la, la pedagogía eh, se debe simplificar básicamente en eh, formación, unidad de aprendizaje y evaluación la formación eh, los dos aprendizajes eh, predominantes para el futuro van a ser aprendizaje significativo y aprendizaje autónomo estos van a estar divididos en los tres en los tres niveles y van a tener tareas por niveles, teniendo en cuenta que la función, eh, la unidad de aprendizaje va a eh, ser eh, la función laboral con conocimientos y habilidades. Teniendo en cuenta que esas tareas son por niveles, pueden ser objetivos, proyectos o retos. Eh, y la evaluación eh, es evaluación de desempeño. La tercera tendencia es la docencia focalizada. La descarga de trabajo para el docente focaliza su labor principal. Acá eh, las universidades han entendido que el docente tiene mucha carga administrativa y mucha carga que eh, le quita tiempo eh, esencial para poder hacer su labor, su labor eh, educativa. Esto se traduce en que va a haber una liberación. De carga administrativa, evaluación de conocimiento, tutoría educativa, aseguramiento de la calidad, esto va a ser reemplazado por inteligencia artificial, ya, ya, se, está, ya se está aplicando eh, actualmente y en algunos casos y, y el, el docente va a ser como el visualizador del proceso de aprendizaje, va a ser el guía y el investigador de, de, ese, de ese proceso. Y la última eh, tendencia es la unicidad de investigación, desarrollo y, eh, in, e innovación. La integración de, de, la inno de la investigación, desarrollo e innovación como el motor de la competitividad educativa. La universidad, eh, como en un todo, tiene varios, varios, varias unidades de forma de innovación, de investigación y desarrollo, y todas esas unidades eh, van, a, eh, van, a, van a tener una convergencia y van a estar en una gerencia integrada eh, de desarrollo, innovación investigación, donde eh, cada unidad, eh, ya sea pedagógica, ya sea de investigación, acción, eh, investigación aplicada, y científica, emprendimiento y educativa, va a tener unos objetivos importantes que son desarrollo pedagógico, mejora de prácticas docentes en el aula, desarrollo científico, desarrollo empresarial ya externo, desarrollo eh, de emprendimiento para estudiantes y desarrollo de nuevos productos. Entonces, pues se dirán, bueno, esto ya se está elaborando, sí, pero la cuestión es, es la integración total de todas estas unidades en una, en una sola unidad. Eh, integrada para crear, para, para, para tener eh, todo ese en una sola, en una sola unidad. Teniendo en cuenta estas tendencias, eh, visualizamos el siguiente, el siguiente, eh, o diseñamos el siguiente futuro, que es el 2050, la autonomía superior. Las instituciones de educación superior y se transformarán, se automatizarán, y en Centros Autónomos de Educación Superior, CAES. Las CAES serán Centros de Educación Superior Inteligentes Autónomos compuestos estructuralmente por redes neuronales, artificiales, tecnologías convergentes, disruptivas, van a estar todo, toda la mezcla. Eh, y el objetivo básicamente es poder eh, hacer de la educación eh, una, una educación pertinente, de calidad y personalizada. En contextos laborales y productivos. Esta, esta, esta red va a ser, me doy acá, va a estar compuesta por un centro rector de observación, donde las redes neuro, eh, red, no, re, eh, neuronales artificiales van a estar unidas a los diferentes centros eh, de innovación, de pedagogía y diseño y de eh, desarrollo y, y de certificación esta visualización de futuro nos da eh, la entrada a cuatro megatendencias eh, la primera megatendencia es inteligencia curricular, autonomía curricular para titulaciones inteligentes las entidades gu gubernamentales eh, las empresas y, y la educación eh, están viendo que esta unión de forma de forma real y de forma eh, en tiempo eh, y en tiempo real para para tener rapidez deben unirse para mirar realmente qué se tiene con respecto a las funciones laborales entonces eh, lo que se lo que se dislumbra es que va a haber un centro autónomo de inteligencia artificial para la clasificación de funciones laborales eh, con Ministerio de Educación eh, integrada por red, redes neuronales con los departamentos de recursos humanos y con los departamentos de adaptabilidad curricular de, eh, las, de las entidades. Esto va a ser digamos, más ágil y más eh, pertinente todo el tema de, de diseño curricular en tiempo real. La segunda es la pedagogía autónoma, procesos autónomos de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Aquí el, el ambiente de aprendizaje, ya, llámese ambiente de aprendizaje, llámese salones, llámese recintos, llámese aula. Va a ser un aula eh, compuesta por inteligencia artificial, por, eh, por entidades holográficas avanzadas y por tecnologías disruptivas donde el, el ambiente de aprendizaje va a ser totalmente autónomo. Vamos a ampliar acá. Entonces tenemos, tenemos el centro de observación y control de enseñanza, aprendizaje, evaluación que sería eh, como, como una decanatura donde... Eh, o una coordinación académica donde tenemos los ambientes de aprendizaje con inteligencia artificial simulando toda la tecnología eh, que, que se desarrolla en cada ambiente de aprendizaje esto eh, este ambiente va a tener unas funciones va a tener unos, unos sistemas de funciones laborales unos componentes de desarrollo humano, unos problemas reales de de, del sector y una pedagogía inteligente para, eh, para tener conectados todo en tiempo real y poderse adaptar personal o sea poderse adaptar eh, para cada uno de los de los de los estudiantes su forma de aprendizaje. La tercera es la duplicidad docente, la dupla docente entre lo natural y lo artificial para el rendimiento acá eh, educativo. El docente en aula se va, se duplica entre un docente eh, de, en un ser humano y una entidad holográfica de inteligencia artificial. Puede sonar a, ficción, eh, con lo que, pues, el, el tema de, de de Joel, el, en, en la película El hombre de acero, para poder identificar que, eh, que estas entidades eh, van, a, van, a, van a ser reales en, en, su, en su momento, donde el docente donde hay un docente humano y un docente eh, con eh, holográfico inteligente el docente humano eh, va a enseñar eh, y va a educar, básicamente, y va a desarrollar, va a desarrollar, y se va a encargar su función, su función va a ser desarrollador de habilidades humanas. Las habilidades humanas del futuro van a ser la compasión, la intuición, el discernimiento, la complejidad del sentido común y la creatividad y la estrategia. Todo lo que eh, la inteligencia no pueda, re, no pueda reemplazar del ser humano. Y el docente holograma eh, va a ser ese docente eh, que se va a encargar de la enseñanza, aprendizaje, evaluación, va a guiar el aprendizaje, eh, va a estructurar pedagogía didáctica, eh, conocimiento técnico, tutorías y orientación vocacional, profesional. Y lo último va a ser, eh, va a haber una, una mega tendencia que es eh, transformar la, la educación en ingeniería y eh, esta mega tendencia es ingeniería educativa la educación transformada en ingeniería los grandes avances tecnológicos y la incorporación de estos avances dentro, del, dentro de, la, de, de la educación eh, van a forzar a la educación a reestructurar y convertir una institución en una institución autónoma esto eh, manejando eh, eh, diferentes tipos de ingeniería, ya la ingeniería pues, pedagógica, digamos, está incorporada, va a haber ingeniería curricular, ingeniería de rendimiento escolar, ingeniería del aprendizaje, ingeniería de la investigación, desarrollo e innovación educativa, la ingeniería de retención escolar y la ingeniería de aseguramiento de la calidad. En ese, en ese orden de ideas eh, es que visualizamos básicamente las tendencias del 2030 y las megatendencias del 2050. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por este excelente compartir. Invitamos a las personas que están presentes, aquí hay una manito levantada ya para hacernos llegar sus preguntas, también pueden dejar sus preguntas en el chat. Eh, David, yo creo que puedes abrir tu micrófono, me confirmas Diana, si David puede abrir su correcto, micrófono. Correcto, correcto, sí, ya está abierto, abierto. muchas gracias. David, este, eh, felicitaciones al expositor Jorge Cortés, realmente nos trae una temática prospectiva bastante impactante, ¿no? y nos, un poco que nos este, saca del, del foco en el sentido de que nos ubica y que tenemos que un poco reaprender para poder adaptarnos a esa nueva realidad. Pero la pregunta que le hago al expositor es que si bien es cierto que eh, esta perspectiva, esta mega tendencia, son situaciones que probablemente ya en el corto plazo algunos este, gobiernos estén ya intentando implementar, a lo que me refiero es ¿Cómo concientizar a los gobiernos, en el caso del Perú, por poner un ejemplo, para tomar en cuenta estas tendencias? Habida cuenta de que hay un asunto de política, de decisión política de Estado, ¿no? Es la que define qué es lo que se va a hacer y otro aspecto, el punto del financiamiento, o sea, los recursos, porque eso implica infraestructura tecnológica nueva, cambio de paradigmas, una serie de situaciones que son necesarias que el mismo Estado propicie? Esa sería la pregunta, mi estimado Jorge. Muchas gracias por su, por, por sus palabras. Eh, lo público, lo, lo, lo privado va a cambiar lo público, va a forzar a lo público a, a ajustarse a las, a las a las nuevas tecnologías y a lo, y a, y a lo que se viene eh, y también lo privado eh, cambia en la medida en que lo privado avanzado nos está cambiando la, la que la industria de tech en Latinoamérica y en el mundo está revolucionando y, y está haciendo mover básicamente a las universidades sí y a las y a las y a las instituciones de educación superior eh, esa, esa, esa, eh, ese cambio de, de, del, del gobierno se hace a partir de que las universidades privadas empiecen realmente a cambiar esos, esos procesos, no de manera rápida, o sea, no, no estamos diciendo que ya, ya hagan eh, eh, a, a, a bien, eh, salones o aulas con, con hologramas y todo ese rollo. Es un proceso que va avanzando, ya unas universidades están, están mirando el tema eh, de inteligencia artificial, están ya empezando a reemplazar, pero falta meter el acelerador básicamente a eso. Los recursos económicos en las, en la, en las entidades privadas, básicamente están perdiendo un, eh, un mercado bien importante y es que eh, el, tema, el tema es que la CETEC son empresas que están compitiendo, pueden, pueden que algunas sean complementarias a las universidades, pero las universidades deben despertarse y generar esa, ese desarrollo de nuevos servicios, de nuevos productos para poder conseguir esos recursos económicos y poder financiar el crecimiento. El, el crecimiento. Pongo un ejemplo. Eh, en, en, en, en las universidades, eh, digamos la hegemonía de la educación continua, ¿cierto? Era de las universidades. Ahora la educación continua la hegemonía la tienen las ETec, ¿sí? Y no y no he visto el caso, puede que ustedes me puedan orientar en ese, en ese en ese aspecto, es que no he visto un caso en que la universidad haga de la educación continua una ETec como unidad de negocio para poder para poder levantar capital ¿Cierto? Y poder, y poder conseguir recursos económicos para su propio crecimiento, ¿Cierto? Entonces, eh, por ahí en, en, en Colombia hay un, eh, un, un, un titular eh, de un rector de la universidad EAN donde dice eh, las universidades deben actuar como negocios startup, ¿Cierto? Entonces, el tema básicamente es poder, poder despertar y poder avanzar en esos, en esos procesos de innovación y eh, lo que sí se puede hacer ahora es empezar a integrar, ¿cierto? El tema de innovación para poder generar esa sostenibilidad de las universidades y poder conseguir recursos económicos eh, para poder hacer esos cambios desde lo privado para que lo público, empiece ya a, a, a poder moverse, ¿sí? Si lo, si lo privado no se mueve, lo público va a quedar ahí todavía, porque si, si lo privado es lento imagínense lo público, ¿sí? Entonces, esa, esa sería, no sé si contesté la pregunta. Sí, muy bien, Jorge, excelente, excelente, muy bien, muy bien, gracias, gracias. gracias. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Jorge. Ahora le damos el pase a Carlos. Carlos, que tiene la manito levantada, creo que también puedes abrir tu micrófono. Listo. Muy buenos días con todos. Muchas gracias. Eh, excelente ponencia, de Jorge. Eh, un gusto eh, poder este... Eh, <ríe> eh, todo, todo lo que nos has dado nos has abierto los ojos. Y justamente mi pregunta un poco va eh, de la mano de las que están justamente formulándose en el chat. Eh, cuando hablaste sobre el docente holograma, pero eh, entiendo que el otro docente, eh, o sea, docente como por decirlo presencial y holograma, ¿cierto? Una combinación de los dos. Entonces, sí. pero. Sí, cuando... un... no, sigue. Sí. sí, perdón. Te escucho. No, no, sigue, sigue. Termina, ah, termina. Qué pena. Justo, justo me, me, me resonó un poco el tema del docente holograma, más que todo, porque. Claro, eh, digamos, va a ser más, más quería que, me, que, me, que nos explicaras un poquito más, para tenerlo más claro, es, eh, va a ser como, en, eh, para entenderlo bien, va a ser como en vivo o va a ser como una grabación, porque si es en vivo y que el docente esté en un lugar, digamos, de la universidad, de la institución educativa, por decirlo de una manera, y, y claro, está impartiendo a, a, a, a estudiantes que están ubicados en varios lados, eh, si es en vivo, va a haber interacción finalmente, algo como está sucediendo actual, actualmente con las plataformas virtuales. Pero si es un video que va a ser proyectado, eh, el, el alumno finalmente eh, tendría una actuación más pasiva, ¿no? De recibir solamente el conocimiento. Quería que nos puedas explicar un poco más sobre eso. Muchas gracias. Sí, esto es una transición, ¿sí? Ahorita se está... Eh, dislumbrando algunas, eh, algunas eh, experimentos o algunos eh, desarrollos con, con hologramas. Y eso es, esto es toda una transición. Lo que se, lo que se visualiza es que la, eh, al llegar toda la convergencia tecnológica, ¿sí? Para el 2050, eh, el tema ahí es que la tecnología va a estar muchísimo más avanzada. ¿sí? El holograma va a ser de forma presencial, donde el holograma, el holograma actúa básicamente como el docente que actúa en este momento, eh, y va a tener como una presencialidad de, de, de, de, de esa tecnología. Eh, hasta ahora están en, en unos desarrollos, pero pues están en, ese, en, ese, en, ese, en, ese, en esa búsqueda. La inquietud que, que, que, que detecto básicamente es va, ¿va a ser un tema pasivo? ¿va a ser un tema eh, de, de reemplazo del docente? No, va a ser una transformación del docente. ¿Sí? Porque cuando la inteligencia artificial llegue a su resplandor, ¿cierto? Eh, digamos que va a reemplazar eh, trabajos que los pueda hacer la máquina. Hoy en día, eh, ya, hay, ya están ensayando en la parte educativa, tutores eh, con inteligencia artificial. Eh, al, aspectos que nosotros hacemos, como docente, pues me, me incluyo, y los está reemplazando las máquinas. Ahora, eh, el tema es que la docencia se transforma, se transforma a, qué? a que el docente actual desarrolla básicamente la humanidad de ese ser humano que va a estar, que va a estar conectado a unas tecnologías súper avanzadas, entonces el ser humano, el, el docente humano lo que va a enseñar son habilidades humanas que las máquinas no pueden enseñar sí entonces ahí hay una combinación cierto donde el, el, el docente máquina llámese holográfico llámese robot o llámese eh, Inteligencia artificial eh, va a dar ese conocimiento y va a tener esa data dentro de dentro de su dentro de su estructura para dar la clase precisa con pedagogía precisa con, con didáctica precisa para ese estudiante, para ese, para ese grupo de estudiantes o para ese estudiante puntual, cosa que los humanos no podemos hacer de forma, de forma eh, tan, tan precisa, ni tan rápida, ni tan personalizada por tiempo y por desgaste, ¿sí? Entonces, digamos que ahí, eh, ahí es donde ten, debemos identificar y diferenciar las mega tendencias que es, son escenarios a largo plazo, que primero se deben tener en cuenta las tendencias porque las tendencias dan el pie a estas mega tendencias. ¿sí? Entonces aquí empieza a, a, a reemplazar la inteligencia artificial tímidamente, pero hay que apretar el, el acelerador para poder descargarle al docente toda esa parte administrativa y el docente quedar eh, en, en la actualidad con eh, enfocado básicamente a desarrollar el aprendizaje, ¿sí? Y no tener esa, esa carga que todos tenemos eh, y nos quita tiempo para ese proceso. Muchas gracias. Sí, que, sí, sí, sí pude responder, eh, Sí, Jorge. Sí, muchísimas gracias. Bueno. Y Jorge, mira que este, justo a partir de esta pregunta que te hace Carlos, habían unos comentarios aquí en el chat. Karina, por ejemplo, sobre, sobre ese mismo tema del holograma, preguntaba cómo serían sus tutorías, eh, cómo, cómo sería la relación con el alumno, hablando del, del docente holograma. Y, eh, y Jorge... Eh, también se imaginaba que también tendríamos estudiantes holográficos, todo relacionado a los hologramas. Y, si por ahí puedes complementar tu respuesta, por favor. Eh, yo no, si, si pudieron ver. Eh, espere, aquí. En las tecnologías. Yo llamo tecnologías inmersivas. Eh, digamos que el metaverso y, y todo el tema virtual está en furor y todo ese, todo ese rollo, pero el metaverso se lanzó eh, muy apresuradamente. ¿Sí? Lo que tenemos hoy en día pues es, es tema de discusión, ¿sí? Eh, y puedo, y puedo eh, como, como meter el dedo en la llaga, pero a la final no es metaverso. ¿Sí? Eh, porque el metaverso básicamente se construye bajo las tecnologías inmersivas y todavía no hay tecnología inmersiva. Es ¿sí? Están así que el mismo que, que soltó la bomba del metaverso, eh, que es eh, eh, Facebook, Mark Zuckerberg, eh, dijo que no estaban preparados todavía y que faltara, faltaban 15 a 20 años para que, para que eso se llevara a cabo. Eh, y el metaverso, eh, más, que, más que tecnología y más que, es, es, es, es más entretenimiento. Eh, y dif, eh, eh, de, de diversifica la educación, pero no va a ser eh, en, ese, en, ese, en ese tema de inmersión, ¿sí? Vamos a calmar, como, como decimos en Colombia, no sé si en, en, en Perú se diga, vamos a calmar la goma, la novedad, ¿sí? Pero eh, el tema inmersivo va a ser, va a ser netamente de diversión, eh, igual que la película, ¿sí? Eh, porque el metaverso no es el ser humano el que está en el metaverso, ¿sí? Es su alter ego, es su ego, es su, es su, su otro, porque, porque, porque eso no, eh, el, el de la vida real es, es, es, es este. Entonces, eso hay tela por cortar, ¿sí? Pero el estudiante eh, como, como técnica pedagógica o como, como técnica didáctica, sí va a estar dentro de un formato virtual, pero no va, no es, no va a ser, eh, no va a ser eh, el común denominador, básicamente, en ese, en ese sentido. Excelente, muchas gracias. Aprovecho para comentarles que les he lanzado la encuesta mientras vamos conversando con Jorge. Eh, para los participantes, Jorge, no te preocupes. Este, eh, y eh, sigo uniendo los comentarios porque los comentarios se unen justamente a cómo vas respondiendo. Eh, justo acá, este, Alfonso eh, decía, entonces, este, ¿qué, ¿qué podrían hacer los los docentes en realidad, ¿no? En este contexto de, del, del docente holograma, ¿será que, que va a ser reemplazado? Y Jorge también complementaba eh, a esa misma idea. Entonces, eh, ¿seguiremos siendo necesarios para el proceso educativo? Entonces, se, sí. se están yendo las preguntas hacia eso. Ah, y y enseguida no, no. le doy la, la, la posta a Luis, este Luis, por favor, luego te doy la, la posta. Porque sí eh, vamos a ser importantes en el desarrollo humano. No vamos a ser importantes en el conocimiento. Sí. En, en, compartir el conocimiento. Vamos a ser muy importantes en desarrollar esas habilidades humanas. Sí. Y en esas, y en esas habilidades humanas, eh, orientar lo que, lo que, eh, lo que la inteligencia artificial no puede reemplazar. Por ejemplo, el sentido común en el trabajo, ¿sí? Eh, eh, el discernimiento en tomar la decisión, ¿sí? Eh, la, la complejidad para poder entender el, el, el proceso eh, que, se, que, que se nos viene. Y eh, todo ese tema humano eh, aplicado básicamente al desarrollo laboral y al desarrollo de, de la vida, ¿sí? Eso no quiere decir que eh, nos desliguemos del conocimiento como tal, sino que eh, lo que vamos a hacer es lo humano para vivir, lo humano para producir, ¿sí? Y lo humano para hacer. Eh, pero sí nos van a reemplazar para el conocimiento, ¿sí? Que la máquina va a tener mucha data y tal es así que cada uno tiene estilos de aprendizaje y va a poder cruzar toda esa información y dar esa palabra, eso que nosotros hacemos por, por, por práctica, ¿cierto? La máquina lo va a hacer por conocimiento, por, por conocimiento, ¿sí? Eh, eh, nos van a reemplazar en el conocimiento, pero no en lo malo, ¿sí? No en, ese, en, en eso que podemos enseñar, ¿sí? Se transforma. Y, y para esa época, pues, vamos, eh, ya, ya es otra generación de profesores. De hecho, como todo, como todo lo que está sucediendo, ¿no? Eh, todo, todo esto nos está llevando, nos está generando nuevos comportamientos y tenemos que ir adaptándonos a estos cambios, que, que es parte de lo que nos está tocando vivir. No sé si por fortuna o no, pero los que, nos, los que no tenemos problema con el cambio, ahí estamos. Los que nos empezamos a incomodar, bueno, hay que, hay que empezar a pensar que se viene lo el cambio. Que, lo que sí vamos a gozar es la oportunidad de, tener, de hacer lo que nos gusta y es la docencia sin carga administrativa. <risa> Hemos pedido, saber, hemos pedido que llegue la magia y nos quite toda esa carga para nosotros encargarnos de lo que sabemos. Eso sí lo vamos a poder vivir nosotros. Eh, eh, eh, hablo yo de esta generación de profesores. Ya, eh, sí, esta generación de profesores, llámese también jóvenes, porque los jóvenes van a estar ya eh, con la edad de nosotros para esa época. Pero nosotros vamos a... a, a a poder vivir esa época de, de, de no de no evaluar de, de no estar presentando formatos de aseguramiento de no presentar de no tener reuniones para para para un nuevo formato que se inventan. sí todo ese todo ese tema eh, sí lo vamos a poder vivir y yo creo que por ahí en cinco años eh, y, y en tres podemos podemos empezar a vivir esa descarga laboral. Bueno, vamos a esperar <ríe> a ver qué sucede. Bueno, le quiero dar el pase a Luis. Luis, este, te escuchamos. Y, y, y Jorge, ahí te, te están haciendo comentarios a, este, afines a lo que vas diciendo en el chat. Pero, sí, yo te damos el pase. Sí, ¿Qué tal? Salve. Muy buenos días. Muy buenos días con todos. Eh, gracias también por la oportunidad de estar con en estas charlas que son por demás interesantes. Eh, muy interesante también la respuesta por Jorge. Saludos de Perú a Colombia. Y, y bueno, este, sí, lo mío más es una reflexión. Eh, creo que el texto que he compartido invita un poco a, a repensar algunas cosas desde la perspectiva del docente, de los por qué no he sido de los administrativos, los que investigan, y la tecnología sin duda está impactando muchas cosas en las empresas y, y como se indica en el texto, ¿no? Una institución educativa no va a estar ajena a ello, ¿no? Sí tenemos que prepararnos para el cambio, adaptarnos al cambio, ser más resilientes, eh, pero también como se comenta, eh, hay cosas que no eh, van a ser, pues, debidamente automatizadas, ¿no? el raciocinio, la forma como toman las decisiones, este, son cosas que, que son parte de, de nuestro cerebro que, que quedará y que sin duda eh, estará sí, siendo asistida tal vez por algunos datos o alguna información debidamente procesada y que ayudará a, a, a resolver algunas cosas con más rapidez y dejarnos eh, más tiempo para poder ser más innovadores ¿no? y eh, la parte administrativa cosas repetitivas Ahí creo que la tecnología, como bien dijo el expositor, nos puede ayudar. Eh, sí, dejo una pregunta final, si me permite. Esto a nivel de Latinoamérica, Jorge, eh, ya viendo nuestro continente, ¿cómo lo ves? ¿Qué, qué nivel de madurez hay eh, de este tipo de tendencias eh, en, eh, en, en Latinoamérica? ¿no? Tu previsión de... De, de ocurrencia en tal o cual parte de, de, de Latinoamérica y, y bueno en el mundo me imagino que esto ya está un poquito más maduro a ver si nos puedes comentar algo sobre el particular por favor sí el tema el tema de Latinoamérica básicamente se resume en que eh, los departamentos de están están hasta ahora implementando los departamentos de innovación para generar servicios y productos nuevos para conseguir recursos económicos. Porque dejémonos, dejémonos de cuentos o dejémonos de, de, de, de, de también decirnos como, como mentiras, todo esto se hace con, con dinero, ¿sí? Todo esto se implementa con, con, con, recursos, con recursos económicos. Y hay que poder tener esa, esos, esos, esos huecos eh, dentro de... Eh, perdón, huecos, hay que tener esos esos aspectos importantes para poder generar esos recursos económicos. Eh, lo que yo veo es una comparación entre eh, la, la, la industria nueva que se está formando, que son las CETEC, que están en un crecimiento altísimo, comparado con las universidades en este momento, donde, donde eh, las universidades, como estas como, como estas CETEC no tienen esos cinturones eh, de fuerza eh, de nuestros ministerios de educación para, para, para hacerlo más ágil, estas están creciendo más. Yo lo que, yo lo que llamo aún a, un, a una creatividad latinoamericana que es la recursiva. ¿sí? Que eso está, en, eso está en inmersa en nuestro ADN de Latinoamérica de latino, y es, y es que tenemos un ministerio dinosaurio aquí con muchas aristas y muchas eh, eh, eh, aspectos que no se pueden cambiar y muchas estructuras, y tenemos unas necesidades aquí actuales. Yo pienso que aquí en la mitad nos ha faltado recursividad para poder identificar y poderle responder tanto al ministerio como a la empresa. Y ese hueco es el que el latino debe llenar. ¿Sí? Porque si podemos hacer un currículo ajustado, este es el mundo eh, empresarial y este es el ministerio que hay que entregar un poco de de, y, y, y, y hecho, hace solemne básicamente el currículo y, y la pedagogía. Entonces, si podemos llenar este hueco, ¿cierto? Y responderle con creatividad, con innovación y con recursividad, poder responder al mismo tiempo al ministerio y a la empresa, podemos avanzar en ese en ese en ese aspecto eso es lo que yo lo que yo he pensado y lo que se ha y lo que lo que se ha pensado eh, teniendo en cuenta todo este todo este tema de tendencias por qué porque a la final las universidades están esperando que el ministerio haga sí y eso no va a pasar rápido o sea, no va a pasar rápido entonces el tema básicamente es poder llenar ese hueco con recursividad latina, para poder avanzar en esos, en esos, en esos procesos, y poder crear nuevos servicios, nuevos productos, y poder competir, ¿sí? A la CETEC. Eh, voy a decir algo que no es políticamente correcto, ¿Sí? Pero pues lo voy a decir. La CETEC nos han vendido, o les han vendido a las entidades de educación superior que son el apoyo el complemento eh, que son la sinergia que son la colaboración ¿cierto? pero las universidades también pueden llegar y coger, competir con el CSAT para poder conseguir recursos económicos y poder avanzar en ese en ese, en ese futuro básicamente que que, que que se nos vislumbra y que y que y que nos va a llegar ahora nos va a llegar en diferentes situaciones si ¿sí? está este documento solo es un un un, un ¿qué? una un supuesto de universos hay otros universos este documento se hizo con varios con documentos de otros universos o de otros futuros eh, pero una realidad sí es cierta y es que la tecnología está avanzando, está avanzando rápido y la universidad y, y, la, y la educación es la única, el único sector que no, que está siendo eh, muy lento, muy lento en los procesos eh, de, de, de desarrollo y de, y de competitividad para, para, para, el, para, el, para lo que se, se avecina. Eso es, lo, es, es, eso es con, como, como la visión, básicamente, del proceso. No sé si, si se contestó la pregunta. Y al parecer, este Luis comenta que sí, ¿no? Muchas gracias. Yo creo que, bueno, ha sido un excelente compartir una, una mirada a, favorable del futuro. Eh, muchas gracias, Jorge, por por compartirnos tus, tus estudios, las propuestas, la mirada hacia hasta este futuro, que, que de hecho tenemos bastante incertidumbre por la circunstancia misma que ahora estamos viviendo, ¿no? Pero me parece muy interesante. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Ya se contestó la encuesta, se pudo responder muchas preguntas que ha enriquecido mucho este tema así que les acompañamos a seguir en las demás charlas, ya se están preparando los presentadores de las 11 de la mañana, le invitamos Jorge a que también nos sigas en las demás presentaciones y nos acompañen al cierre, que va a ser a las 4 de la tarde y que nos gustaría que, que puedan Listo. estar ahí y agradecerles también muchísimas gracias, nos seguimos bien muchísimas gracias. muchísimas gracias a todos ustedes, a los asistentes que apenas no pueden leer eh, las, las preguntas también porque pues eh, solo puedo hacer una cosa al mismo tiempo entonces muchas gracias por esta oportunidad y, y chévere por compartir estos, estos estas conversaciones Excelente Jorge, hay muy buenas reflexiones respecto a lo comentado muchas, muchas gracias Gracias a todos, nos seguimos viendo nos vemos en la sesión de las once